Hola, soy Penelope Muñoz del grado 6 del colegio Unicad. En este video voy a resolver dos problemas con potenciación. Ejercicio 1. Una tienda recibe 3 a la 2 cajas de chicles. En cada caja hay 4 a la 3 paquetes con 5 chicles cada uno. Pregunta A. ¿Cuántos chicles ha recibido? Entonces, hay 3 a la 2 cajas, que es igual a 3 por 3, que es igual a 3 por 3, 9. Entonces hay 9 cajas. De chicles en cada caja hay, hay cuatro a las tres paquetes que es igual a cuatro por cuatro por cuatro. que es igual a 4 por 4, 16, por 4, 64. Entonces, hay 64 paquetes de chicle por cada caja. Ahora, para saber... ¿Cuántos paquetes de chicles hay? Hay que multiplicar las 9 cajas por las 64 paquetes de chicles que hay en cada caja. Entonces, 9 por 64 es igual a 9 por 4, 36. Pongo el 6 y llevo 3. 9 por 6, 54. Más 3, 57. Entonces hay 576 paquetes de chicle. Para saber cuántos chicles hay, hay que multiplicar 576 por 5 chicles que hay en cada paquete entonces 5 por 576 es igual a 5 por 6 30 pongo el 0 y llevo 3 5 por 7, 35. Más 3, 38. Pongo el 8 y llevo 3. 5 por 5, 25. Más 3, que llevábamos 28. Entonces, respuesta. Hay dos mil ochenta chicles. Ahora el punto B. Si cada chicle lo venden a dos elevado a tres pesos, ¿cuánto dinero obtendrán? Entonces, 2 elevado a 3 pesos es igual a 2 por 2 por 2, que es igual a 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces son 8 pesos. Para saber cuánto dinero obtendrá, hay que multiplicar los ocho pesos por dos mil ochocientos ochenta, que es igual a ocho por cero, 0 8 ocho por 8 ocho, 64 Pongo el 4 Y llevo 6 8 ocho por 8 ocho, 64 Más 6 que llevábamos 70 Pongo el 0 y llevo 7. 8 por 2, 16. Más 7, 23. Entonces, la respuesta es, obtendrán 23.000. 40 pesos. Ahora el ejercicio 2. A elevado a 3 por A elevado a 2. Sobre A elevado a 4 por A elevado a 1. Entonces, A elevado a 3 por a elevado a 2 sobre A elevado a 4 por A elevado a 1 es igual a A elevado a 3 más 2 sobre A elevado a 4 más 1 que es igual a a elevado a 5 sobre a elevado a 5 que es igual a a elevado a 5 menos 5, que es igual a A elevado a 0. Entonces, A elevado a 0 es igual de acuerdo con las propiedades de la potenciación. Toda letra o número elevado a 0 que no sea 0 es igual a 1. Entonces, la respuesta es 1. Estos fueron mis dos problemas con potenciación. Adiós. Gracias por ver mi video.